Y ahora vamos a aprovechar el momento para escuchar el tema de Fulvio Ureña. Este es el momento. Adelante, Fulvio. Bueno, hoy quiero compartir precisamente con todos los amigos, con ustedes, el tema de la encuesta Mark Penn que salió, que ha salido esta semana. Mark Strategy. Parece como a um, Penco. Mar -Penco. Para, para que todos ustedes participen también en, en, en el análisis a lo mm. que uh -huh. está pasando en el mundo político. Uh -huh. eh, esta encuesta se hizo con un método de cara a cara, encuestado 1030 personas, de fecha 8 al 10 de enero, margen de error un 3%. Son la metodología utilizada en estos en estos sistemas estadísticos, para conocer eh, el electorado nacional. Y de ello, pues, se toman muestras a nivel nacional para luego tener los resultados finales que ofrece. De acuerdo a esto, quiero que pase la gráfica, eh, si las elecciones de mayo fueran ahora y los, y los candidatos fuesen Fernández, eh, Castillo... Abinader y Moreno y Opción Democrática, ¿cuáles serían entonces? ¿Por quién votaría usted o votaría por el otro partido? Ahí fueron los resultados de las elecciones presidenciales. Luis Abinader 43. tiene un 43, Gonzalo Castillo un 28, Leonel Fernández un 19, Guillermo Moreno 3, por el otro partido un 1%, ninguno 3%, y no sabe eh, que no le interesa o no sabe de eso, un 3%. Esos fueron los resultados de la pregunta en cuestión. que nosotros observamos ahí? Antes de la primaria, Gonzalo Castillo tenía un 36%. Y ahora en esta, con la misma encuestadora. Ahora con, la, con esta encuesta de, de ahora de enero, tiene un 28%. Hay. Un 8% de disminución sí. en la parte de, de Gonzalo Castillo. Pero mira, por ejemplo, qué, qué información también trae eso. Y es que eh, para, para los que dicen que la salida de Leonel Fernández no, no impactó en el PLD, sí. ahí, hay, ahí hay claramente un impacto. Claro. Si pudieran volver a poner la anterior, la anterior, por favor, si pudieran volver a o eso ahí. Ok, ahí. Fíjense que si usted suma 28 y 19, estamos hablando de cuánto, de 48. 47. Eh, 47, 47%, 47 sí. Que, sí. que estarían en primer lugar sí. frente a Luis Abinader, sí, sí. Con, con cuatro puntos porcentuales por encima. Sí. Entonces, sí, claro. afectó... No, no, la no claro, claro. claro, claro. Eh, Leonel bajó de un 36 que tenía antes de la primaria, de la primaria a un 19. Exacto. Pero, ese 19 es sólido, es fuerte. Claro. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho, se apenas le ganó, eh, le ganó Gonzalo fue con un 1%. Sí, claro. Que claro, no sí. es cosa. Sí. Son 2 o 3 mil. 2 o 3 mil, pues, sí, sí. Entonces. Sí. Es un peso, específico él tiene un peso específico en esta sociedad. Miren a Guillermo Moreno y a ninguno ahí empatados sí. con un 3%. No, no, no, no, pero qué burla en tus palabras <risa> pero la verdad. Pero, lo pero ¿y soy yo estoy Miren entonces, a Guillermo Moreno y a ninguno empatado la Franca. con un 3%. por ciento. no lo arranca. Tiene muchos oíte, años. tiene este varias caso, elecciones sí, teniendo un 3%. Sí, sí. Este caso de, de Luis Abinader, que está en 43%. Es como la encuesta número 62 que siempre da Luis Abinader arriba, pero ¿qué sucede? Sí. Nosotros tenemos una realidad y es que se debe de trabajar para una primera vuelta. Por lo tanto, los resultados de esos números deben de tomarse con humildad y seguir conciliando y uniendo. Y una de las principales personas es, es, es la fuerza del pueblo. Para evitar una segunda vuelta. Vámonos a, a la pregunta anterior, per, perdón. Pero no entendí esa A parte. la pregunta anterior. ¿Cómo sí, que la si me dan hacia atrás, si en las elecciones de mayo ningún candidato saca 50% y se requiere una segunda vuelta. Sí, ahí vamos a la segunda Entonces, vuelta. La, la pregunta es la siguiente. Sí. Lo que sacaron fueron Gonzalo Castillo y Luis Abinader. ¿Cuál de estos votaría usted? O sea, el escenario de Luis sí. Abinader es el y Castillo Gonzalo. en ah, una segunda sí. vuelta. El escenario... Sería un 56% para Luis Abinader en una segunda vuelta compitiendo con Gonzalo, que sacaría un 35%. Bueno, eso te dice que sería Luis Abinader que seguiría en una segunda, que ganaría. Sí, todos los escenarios así, así lo dicen, de acuerdo a estos números. Pero y no hay escenario donde sí, Luis Abinader sí. salga en primera vuelta. No, no, no, no, no, no, no hay Cosa de de... o sea, que, no. que, que debería de evaluar, Fulvio, un paréntesis ahí, el PRM partiendo de las condiciones que tienen estas elecciones y todo lo que ha venido pasando con el PLD, la candidatura en torno sí. a Gonzalo Castillo, sí. o sea, Abinader debiera de ser la figura élite o principal en este país. Eh, en lo que tiene que ver con el proceso electoral de mayo, sus puntos sí, debieran, de es, más, debieran de estar mucho más... Pero debieran de estar mucho más altos y como que es. se queda ahí, se ha quedado es ahí. Es que tú tienes pero un Leonel no, no, que no, no, es fuerte, tiene 19 del electorado, eso no es... Pero antes tenía el y mismo imagínate porcentaje. Tú, imagínate tú que tú juntas todos los partidos pequeños que tienen 50 años y ninguno llegan a 3... Sí, pero sabemos que, que, hay, que pero tú sabes la que el PRM, posición de Luis Abinader es una posición bastante cómoda. ¿pero tú sabes actualmente, que el PRM no sí, sí, es un partido cómoda. pequeño, sino que sale de un partido grande. O sea, Pero antes tú me dices, antes de Lionel, o sea, tú dices, Lionel es un, un candidato fuerte que tiene un 19%, pero antes de Lionel, dice, no, del, es del que PLD... Forma un trípoli político. Pero antes de eso también tenía los mismos números, Luis Abinader. No, antes no, no, de, del no, tema no, de Lionel, siempre no, han dado no, un no, 40. Sí, no, sí, sí. no, no, no, no, no tenía los mismos números. ¿Tenía menos? Sí, sí, sí claro. Vamos claro. a buscar la... la Vamos parte. a continuar con la... Sí. con la. Lo menos que podría tener de un 37. Lo, menos de un 37 no ha podido tener Luis. No, sí. exactamente. De un, decir, pero no, sí. siento exactamente. que no avancé. Debiera de estar mucho sí. más. Bueno, sí. si en las elecciones de mayo ningún candidato saca el 50 y se requiere una segunda vuelta. De la misma. Ah, ok, ok, ok. Bueno, esto es... Eh, sí, sí, por favor. Esto es con relación a Gonzalo y Leonel. En una segunda vuelta Si fueran 40 y 38 <ríe> Sí eh, eh, Volvamos a la otra eh, eh, En una comparación que Vamos hay entre, entre Abinader y Leonel Esta, ok No, no, no, no, no, no, no. La, que la, más, la que está más atrás, muchachos ¿Dónde está okay, Luis Abinader frente a Leonel Fernández? No No, no, no bueno, pues continuemos, es que continuemos. Que mira, mira, la, okay. esa, es, esa es, esa es. Luis Abinader no, y Leonel Fernández sería 57 y 31. Ninguno saca eh, un 9%. ¿Por qué Luis Abinader aumenta un poquito más? Porque la parte de los independientes se irían más con Luis Abinader. Que con Leonel. ¿Un 1% sí, Leonel. aumenta? Es un 1. 1, sí. ok. Sí. Un 1 eh, y, y frente a Gonzalo, Leonel bajaría 4. Sí, Leonel mm. ba bajaría 4. 4. 4. Si en las elecciones de mayo ningún candidato sale sin presidente si se requiere una segunda vuelta, continuamos. Eh, y lo, y Hace la comparativa sacaron. entre Gonzalo y Leonel okay. Fernández. ¿Por Leonel. quién votaría usted en una segunda vuelta de estos dos candidatos? Entonces, eh, Pero mira hay... cómo se... No, no, ahí eso estaría bien, bien difícil. Sí. Bien, Prácticamente eh... hay un empate técnico tomando en cuenta el margen de error de la Ahí no habría logaritmo. Eh, va, vamos a continuar. ¿Oíste, ¿Cuál Leonel? cree usted Mira, que es el problema números. más importante? Bueno, ya eso entra en los planos sociales. Va, pero vamos a verlo. Vamos, verlo vamos a verlo, verlo por favor. ¿Cuál Yo sería problema el problema más importante? Criminalidad Miren, 24. Lo que dicen que la criminalidad y los atracos es percepción. La ciudadanía lo considera uno de los principales problemas, el asunto de la seguridad. Pero mira cómo sí. se trata la corrupción, que es un gran problema. Claro, y que el, el, el, el es el que provoca todo nada Siempre más. ha sido así. Sí, sí todo el tiempo sí. ha sido así. Desempleo un 20%, hay muchos jóvenes desempleados. Eh, los gobiernos no han podido todavía solucionar ese problema. Pero mira que la corrupción un 13%, costo de la vida un 8%, feminicidio un 7%. Pero mira la pobreza en qué punto fulvio. Un, sí, o sea, cinco, eso sí, pues, ¿no? porque eso de tú asimilar de pobre no la se pobreza se pobre. y la cosa... Tú, yeah. El pobre pues, no se siente pobre, el sí. pobre compra 10 el, el, el, mm. el libras de arroz y, y, y, la, y la cocina el mismo sí. día. Sí, el mismo día. Y ma mañana Entonces, Dios proveerá, porque hemos vivido eh, toda, todo el tiempo bajo ese criterio. ¿Qué nosotros sacamos de aquí? Sacamos que hay un cuadro político Que está a favor del PRM Que está a favor de Luis Abinader Pero Tenemos que tener humildad Tenemos que guiarnos con astucia y con inteligencia Tenemos que conformar Continuar conformando la unión Por ejemplo eh, se anunció por la red de ayer que Neney Cabrera y el vocero del PRD pasan a apoyar a, a, al PRM. También que las principales autoridades de esa manada del PRD pasaron, se juramentaron también esta semana pasada. Y la de Sánchez también, la de Neiva también. Todo eso... Hay que continuarlo haciendo. Hay que ver si y esos con... cambios son orgánicos o inorgánicos, porque Nené Cabrera no creo yo que tenga bueno, pero voto detrás. Todos eh, sí, de... son figuras. Son, eh, son figuras. Son... Pero que no son figuras que hacen entra, la diferencia. Pero te suman y te con la percepción dentro del proceso. Guido, Guido Gómez Mazara sí. sí. Porque Guido, Guido tiene... Gómez Mazara es. también, también ya... Entró al PRM. Ya ya ya está en esos apretos. Guido Gómez, Guido Gómez tiene, tiene voz. Parte del equipo de Guido Gómez Mazara ya está trabajando con nosotros. Va a, vamos a decir, sí. agotó su lucha dentro del PRD. Bueno, está en proceso, sí. ¿verdad? Porque sí, él se va a unir a, a lo que es el eh, cambio, a lo que es la conformación de cambio y de conformar un gobierno bueno. con las mejores gentes de nuestra nación. Bueno, señores, ahí vamos ahí a ver. Los números. Vamos a ver. Gracias a Fulvio por. El, uh, estos datos de la encuesta Mark Penn 2020, publicado desde el lunes en adelante, eh, está viendo Dios. publicado. Aquí hay. <ríe> Gracias, así. producción, por la eficiencia. ¿eh? Sí, eh, tremendo. Eh. Eh.